Rodando por la avenue, en el carro haciendo rum-rum Levantando bandera por todo el hood En mi cabeza ya sabía que eras tú Y mi corazón, tocó, tocó, tu Que este moreno necesita. Ya te di follow en Insta. Pa diciembre eres lo único en mi lista, preciosa, hermosa. Guay como el wine, todo te queda fine Tú tienes todo, girl, ah, yo soy de tu size Te veo por la night pa' quitarte los tight Ya le di subscribe a tu only one